Muy, ya es muy electo, querido, muy querido en San ya no es, ya Luis Abinader no es virtualmente electo. Ya él es no. el presidente electo. Certificado. Certificado. Ey, ey. Eso, <risa> eh, oyeme, yo creo que el diploma más codiciado, de, de la certificación más codiciada es, que, es el presidente. esa. <risa> esa certificación no la tiene todo el mundo. Oye, <risa> oyeme, tú le llevas a tu esposa, mi amor, tengo un certificado. De un curso de, de plomería. Mételo ahí abajo del colchón. Sí, sí, sí, sí abajo del colchón. Ese no. Ese certificado no. Ese Ven certificado. Cuadrado. Bien, bien cuadrado Porque viene eh, ese es que te da más poder. ¿eh? Ya la gente está... Que, que le dicen, el señor Luis Abinader, porque ahora que se le han pegado más lambones, ¿eh? oh, oh, oh. como el Pachá... El bachá dijo, Luis, ayúdame. O sea, como que si, si tú no me ayudas. Entonces, hay un inconveniente también con lo de eso de Dicón. De que, de, de que los sueldos, que se aumentó, Machena salió defendiendo y todo eso. Pero tenemos que poner algo claro. Luis, como dijo, que la, va, no va a, a, a intrometerse en la prensa, que va a estar, lo va a respetar. Luis tiene que prepararse, no sé si los muchachos tienen fotos de, de ese grupo, de que hay un grupo de bocinas que van a darle funda diario. Depende. No, no, no, no. depende no. Depende. Le si vaya él a no compra funda, esa bocina a su favor, le van a entrar. Ahora, si él acepta los chantajes Que de ellos. se prepare Luis. Que se prepare Luis. Hay un grupo de comunicadores y de periodistas que están esperando que llegue el día 16 para darle funda todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Cuatro años. Cuatro años. Eury Cabral. Funda. Martínez Martín Pozo. Funda. Eh, ¿Cómo que llame el hecho de miodía? Egoidito. Abigail Abigail. Abigail. Abigail. Funda. Funda. <ríe> Mi amigo Fuego a la Lata. Funda. Funda. El Pachá. Funda. El Pachá, el Pachá, el Pachá ya está John buscando. Berry. El Pachá está buscando ya. <ríe> no, porque el Pachá no va a conseguir. <ríe> <ríe> es que eso viene, porque el Pachá no va a conseguir. <ríe> John Berry. Funda. Funda. Alvarito. Funda. ¿Quién? No, Consuelo, Consuelo. No, ya empezó, es, esa está dando, ya. ya empezó, <risa> y, y todo eso de la tarde, todo, empezaron, Y decir, no, porque eso es la crítica, el porque gobierno, así, eso es, el eso es el periodismo, el gobierno, sí, eso es el periodismo, ¿eh? Sabemos lo suyo, papá, sabemos lo suyo, así que Luis, prepárate, prepárate, que viene, si tú no negocias con esa gente, te lo estoy diciendo, si tú no le das... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero si tú no negocias con ese grupo de comunicadores, desde ahora te van a dar funda. Come, prepárate, porque hay un grupo que por atrás que va a comenzar ya por abajo de la mesa para que te ataquen a ti. Eso viene. Eso viene. Ya le vamos a una pausa y cuando retornemos. Venimos con la pregunta. Usted mandará a sus niños a la escuela y más no. ahora. Con esto de los 45 días que solicitó el presidente.